Yo buscando por los los por el ah, Yo tengo la... Yo tengo tanto puesto dedos un cohén. puesto en el dedo. un cohén. un cohén. Es Es un cohén. Es un cohén. Es un cohén. Es un cohén. Es un Es un cohén. ¿Abrán qué te Es un bien? Está pronto, ¿verdad? Está bueno, está Ajá. Ajá. Que marido, pero si no yo si tengo una. Yo tengo nueva, nueva, sí. Sí, Tengo, tengo dos nuevas, nuevas, pero ah, tiene, tengo un problema. El pues, todo tiene su estos, sí, Entonces, la tengo la grande que iba a comprar otra otra porque me demás el prop. como el contado que tú compras ah, dos. Ah, sí. Esas son buenas, pues, más no de veras otra vez. Si no este Eso no brota mucho, esa no. No, no brota mucho. Presto, maíz, vende la tuya. Si, yo te he un mía. Me Mira, ¿tú la mía. dijo. Oye, yo la si, ponía ah. en estos días que sales, tú la pones la en seguida. Si? Ah. Ah. Pues yo quiero no más gran no Aquí va a comprar un coco yo la compré. Por no, la por los, los En especial, sí. sí, pero por problema de la o sea, la cabeza mía es una de esas un y eso se saca a te hueco, que no hace daño a la cara. por Sí, por no Por el es el caso, voy a un poco. ¿No es el que está por la gente? ¿Y usted va a gente para la hay Es que tengo ahí una peda mía, a mí se yo compré un montón de... No, muchachos, veces me dice sé porque los cabos, yo los voto, ¿Por qué? No, a mí me gusta también el cabo ¿Cómo a que ya que ya, la, que, ya me, que ya me la dio en 5 mil pesos. Buena. Chacha, que ya, era una señora mayor. Y cuando la compré tenía 70 mil millas. para pa ahí. Tú, mamá, bueno, cuando yo la fui a ver con tal, tacho que de, de, de la uh -huh. Que tenía una billeta que se la compró un tipo ahí. Y, la, y se la vio en 2 mil Cuál es su cuatro chavos. Dice, no, no, Me vean que yo tengo una señora. Que, un señor que tiene negro está viniendo un rival. Te dijeron, vamos para allá. Entonces le dije, no, que no tengo, vamos allá. ¿Qué haces? Yo qué así odio, yo odio. Mira la ciudad de Galicia, date mil pesos para que me la guarde. No soy cuándo va completo para que tenga, pero ah, entonces cuando venga, va a ser un capaz de los otros mil pesos. Uh, ya que me va a mil millas. ¿Cuándo pagó mil? cinco mil. Sí, pues mil. Pesos, ¿no? sí. sí, pues ya vuelta tan que tenga como 8 mil pesos ¿Qué marca es? Toyota. Toyota. Toyota bueno, es de tres filas. Ajá. Uh, uh, que no le da y la toyota debería Ah, sí. Me hacía falta violino, no, pero yo era más que para la cita. Pues sí, los baños los bailas. Están fallando esas, están fallando Y los mexicanos, los mexicanos, ¡Ah, este, este! Ahí llegan a un sitio que le comen a uno, pero empecé a comprar una guagua, vean, yo vi una ahí desde el 2013, mil pesos y pico, mil pesos. Ya, aquí votan de 14, casi que a no sé, yo tenía uno, que yo le compré también una nueva, la bien barata, la la que está visto No me decía por el la chula. ¿Estás bueno que un No, no. no hacía mucho ruido no. tengo, Mira, no Obrigado, Eu vou vou